eh, acordada, pero de ahí para allá todo ha sido un proceso donde las personas han ido a votar hay lugares eh, a, todavía a esta hora en, en el municipio de Tenares que hay un flujo grande de, de votantes aunque en, esta, en este lugar que es la zona que nos corresponde, la zona de Gran Parada que comprende la mesa número 25 26, 27, 28 y 43 que son los centros de votación que están aglomerados en este centro educativo Gran Parada entonces en ese sentido aquí ya más del 80% ha votado, más del 80%, más del 80 de los inscritos, 217 votantes, ya el 80% han votado. O sea, ya nosotros lo que andamos buscando son las personas que todavía faltan por votar y en ese proceso es que se está a esta hora de la tarde. ¿Ha ocurrido algún tipo de inconveniente? No, aquí está todo en paz, todo tranquilo, todo tranquilo, eh, todo ha transcurrido bien, aunque ahí fuera, debo confesar,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 Eh, de 8 bueno, a 5 de la tarde. Envíe un mensaje, entonces, los bueno, lo que faltan todavía por llegar a su centro de votación, el día de hoy se convierte nuestro partido en una opción de poder o convertimos nuestro partido en, en lo que siempre ha sido quizás buscando un clientelismo de, del Estado, un clientelismo del gobierno. Si queremos un mejor mañana, tenemos que empezar a cambiar nuestra propia casa. Si la casa no cambia, de nada sirve que le pidamos a una sociedad que se viva mejor. Mi nombre es Dani José Hernández y aspiro a presidente del partido PRM en el municipio de Tenares.